Siendo las 15.24 del lunes 14 de diciembre, damos comienzo a, a la sesión ordinaria eh, con la presencia con el quórum suficiente y con la presencia de su presidenta, la decana Mariela París. Eh, todos recibieron el acta de la sesión anterior, no sé si hay alguna observación o algo, si no la ponemos a consideración. Bueno, si no hay... La ponemos a consideración, si no hay ninguna observación ni objeciones, el acta queda aprobada. Vamos a los asuntos a tratar en esta sesión, que son resoluciones de canales al referéndum del HCD. Se las voy leyendo y la decana, como hacemos siempre, va, va poniendo a consideración. Resolución de canal 554 del 20, por la cual se ratifica el acuerdo el artículo 1 de la resolución de canal 394 2020, ratificada referéndum por el, la resolución del Honorable Consejo Directivo número 120, mediante la cual se concede licencia por cargo de mayor jerarquía al profesor Santiago Ruiz, legajo 35.301, donde dice, desde el 1 de abril del 2020 hasta el 31 de marzo del 2021, debe decir desde el 17 de marzo del 2020 y hasta el 31 de marzo del 2021. Bueno, se pone en consideración, son rectificaciones, si no hay ninguna objeción, resulta aprobado. En segundo orden, la resolución de Canal 555 del 20, rectifica el artículo 1 de la resolución de Canal 227-2020, ratificada a referéndum por el, la resolución del Honorable Consejo Directivo número 81 del 20, mediante la cual se concede licencia por cargo de mayor jerarquía al profesor Eduardo de la Cruz legajo 37.350, donde dice desde el 1 de abril del 2020 y hasta el 31 de marzo del 2021, debe decir desde el 17 de marzo del 2020 y hasta el 31 de marzo del 2021. Se pone en consideración entonces la resolución 555-20 y si no hay observaciones resulta aprobada. Bien, en tercer lugar, la resolución de canal 556-2020, rectifica el artículo 1 de la resolución de canal 2028, 228, perdón, del 2020, ratificada a referéndum por resolución del Honorable Consejo Directivo número 82 del 20, mediante la cual se concede licencia por cargo de mayor jerarquía al profesor Alfredo Caminos, legajo 36.934, donde dice desde el 1 de abril del 2020 y hasta el 31 de marzo del 2021, debe decir desde el 17 de marzo del 2020 y hasta el 31 de marzo del 2021. Se pone en consideración, si no hay observaciones, resulta aprobado. La que sigue es la resolución 557 del 2020, rectifique el artículo 1 de la resolución de Canal 226 del 20, ratificada a referéndum por el honorable Consejo Directivo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 En quinto lugar, la resolución 583-2020, reconoce la licencia sin goce a veres por cargo de mayor jerarquía a la doctora Carolina Álvarez Ávila, legajo 41861, en el cargo de profesor asistente de dedicación simple, código 115, interino, en la asignatura Antropología Sociocultural de la Licenciatura en Comunicación Social desde el 1 de octubre del corriente año y hasta el 31 de marzo del 2021. Se pone en consideración la resolución 583, si no hay observaciones, resulta aprobada. La resolución de Canal 585 del 2020 designa interinamente a la licenciada Cecilia Alejandra Castro, legajo 56.500, en un cargo de profesor asistente de educación simple, código 115, en la asignatura Antropología Sociocultural de la Licenciatura en Comunicación Social desde el día de la fecha, y hasta el 31 de marzo del 2021, o mientras se extienda la licencia de la doctora Álvarez Ávila, lo que ocurra primero, y reconocer los servicios prestados desde el 1 de octubre y hasta el día de ayer del presente año. Se pone en consideración entonces la resolución 585-2020, si no hay observaciones, resulta aprobada. Bueno, acá les incorporo una resolución al referéndum que, que se dictó el, el, lunes pasa, el lunes pasado, el viernes, se protocolizó, y es otorgar licencia por cargo de mayor jerarquía sin goce de haberes al doctor Pablo Daniel Ramos, legajo 36.915, en el cargo de profesor adjunto dedicación semi-inclusiva en la asignatura Taller de Sonido y Musicalización, correspondiente a la licenciatura en comunicación social desde el 1 de abril del 2020 y hasta el 31 de marzo del 2021. Bueno, se pone en consideración la resolución y si no hay objeciones, resulta aprobada. Bien, ahí terminamos las resoluciones a referéndum. Pasamos a las rectificaciones de resoluciones del HCD. Visto el expediente... 2020-108064, UNC, Mesa de Entrada de FCC, mediante el cual la secretaria académica, la secretaria académica, doctora Nidia Abatedaga, solicita el llamado a concursos de antecedentes y oposición para cubrir un cargo de profesor adjunto de dedicación semi-exclusiva, código 110, en la asignatura redacción periodística 1 de la licenciatura en comunicación social. Rectificar la resolución del Honorable Consejo Directivo número 7 del 20 en el artículo 2, donde dice profesor asociado de educación semi-exclusiva, código 106, debe decir profesor adjunto de educación semi-exclusiva, código 110. Se pone en consideración entonces la resolución. Si no hay objeciones, resulta aprobada. Bueno. Eh, damos por sentado, dejamos sentado, que fue distribuido a todos los consejeros y consejeras el informe del Consejo Asesor de Plan de Estudio, eh, que les llegó por mail, queda sentado en esta, en esta sesión que ingresó, eh, y nos quedaría un tra el tratamiento, que tendríamos que haber hecho tratamiento sobre tabla, pero bueno, en el apuro se me pasó, que es del curso de verano que estábamos hablando recientemente, que también por apuro llegó eh, hoy por correo electrónico. Y ahí había una observación que hacía Ana y Laureano de que en el, en el texto del cuerpo del, del programa, del proyecto del programa, como es una, una reedición, eh, figura en términos como que el, el curso va a ser presencial, pero que en este caso, eh, ya los últimos, los últimos cursos, el de invierno, fue, fue virtual. Está bien. Bueno, con esa modificación entonces... Se pone en consideración el proyecto de los cursos de verano. Eh, si no hay observaciones, resulta aprobado. Hemos dado por finalizado el, el orden del día. No, no hay ningún eh, ninguna de, este, despacho de comisión para aprobar. No, no, no ha habido. Trabajamos en comisión y, y fue. Quedó el compromiso de hacer una redacción para incluir en cláusulas adenda una, uno de los proyectos presentados por los consejeros a, al régimen de enseñanza. Bien, perfecto. Bueno, yo antes de cerrar, me gustaría eh, bueno, contarles que mañana también es la última eh, sesión, comisión y sesión del Honorable Consejo Superior, eh, con lo cual yo lo había, había hecho una pregunta de manera informal este, sobre... Eh, sobre una, eh, un asunto que se va a tratar, por lo menos no he tenido noticias que se haya retirado el, el, el, este asunto, tiene que ver con la eh, nominación de profesores eméritos en, en la universidad, hay varios, y entre ellos este, digamos hay, hay uno que es un poco polémico, eh, por los antecedentes de los profesores que están siendo propuestos. Este... Tienen ustedes información sobre esto, supongo, porque se ha hecho de público conocimiento. Uno es este, el doctor Palazzo y otro es el doctor Bárbara. Eh, he recibido la, de algunos de los consejeros este, la, la postura, eh, de, que de alguna manera representaría la de la facultad, en cuanto a si este despacho y esta propuesta no es retirada del del superior y mañana se trata de este, llevar el voto negativo de la facultad. Esto se, se basa, eh, para aquellos que no lo sepan, por los antecedentes eh, que tienen esto, estas dos este, personas en haber sido miembros eh, políticos durante la, dictadura, la última dictadura militar. No miembros administrativos, sino miembros con cargos políticos. Eh, y han sido, este palazo también, este, nombrado por los testigos en, en los juicios que están llevando adelante ahora, eh, inclusive por eh, estudiantes desaparecidos de acá de la facultad, han sido nombrados eh, en el marco de los nuevos juicios también, por lo cual están en, en, en dentro de... este de, de lo que tiene que ver con el, las investigaciones por crímenes por de lesa de humanidad de manera indirecta, pero este, bueno, están ahí. Eh, si quieren y les parece, podemos. Este, esto ya de, es de, luego de terminar la sesión, ¿no es cierto? Esto lo hacemos como una. Entramos como en una pequeña comisión este, para, para conversar esto eh, y de alguna manera, si alguien quiere tomar la palabra sobre, sobre este, este caso, bueno, podemos conversarlo. Eh, no sé qué les parece a ustedes Mariela, una cuestión operativa antes, eh, si sí. entramos en comisión cerramos la, la comisión y grabamos y, de, y dejamos de grabar digo, si claro, comisión, por eso yo entendí que ya habíamos cerrado, cuando vos dijiste bueno, con esto vamos por finalizado, creí que ahí ya ah, cerrábamos no, siempre te dejo la palabra vos ah, bueno, cerrar, por bueno, no bueno, perdón bueno, bueno entonces, vamos, dejo de grabar entonces bueno, si querés hago, hago el cierre, siendo las 15.36 del día 14 de diciembre de 2020 damos por finalizada la sesión del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.